Mire, se me olvidaba porque esta es una fecha también en la cual un día como hoy, 24 de abril, fue asesinado el militante de izquierda y dirigente estudiantil Milton Diloné, 24 de abril de 1970, ahí en la Santa Ana, con las ribas con Santa Ana, un legendario dirigente de aquí, de San Francisco, lo tenía aquí, ahora se me... Se me borró, lo tenía para presentarlo, porque esto va a la velocidad de un rayo. Milton Dilonet, eh, que junto con William Mieses, fueron de los dirigentes más destacados que fueron asesinados aquí en San Francisco de Macorís. William Mieses murió en ese cuartel recibiendo todo tipo de tortura un 3 de julio de 1973. Bueno señores, eh, vamos a entrar en materia Miren La huelga Con la torpeza Que abordó el gobierno Y los dirigentes del PRM aquí En Dajabón no hay huelga Y en muchísimos sitios no hay huelga En algunos sitios se paralizaron Porque siempre yo he dicho Yo Respeto mucho el recurso de la huelga para que no se relaje. Porque en definitiva, el movimiento político revolucionario, cuando se cualquieriza la huelga, es el que sale perdiendo. Pero siempre va a haber motivo, ¿eh? siempre va a haber motivo para protestar, para hacer huelga, para hacer... Es un derecho constitucional, que no le quepa a nadie duda. Es un derecho constitucional que se ha logrado a base de lucha, de usted poder manifestarse y no ser reprimido, porque eso la constitución lo consagra, el derecho a huelga, el derecho a protesta. Yo lo que digo que, porque el hecho de que una lucha sea justa, el hecho de que haya razones, eso no implica que en todo momento usted tenga que emplear el mismo método. Y le voy a poner varios ejemplos. Esto es alta política eh, y ojalá los izquierdistas escuchen esto. Era justo lo que el Che Guevara hizo en Bolivia, de querer orientar a los campesinos e insurreccionarlos para que derrocaran todos esos gobiernos oligárquicos y que tenía sumido al pueblo de Bolivia en una pobreza extrema uno de los pueblos, junto con Haití y Nicaragua, más pobres del planeta. Del planeta. Y Eche Guevara fue con fines de liberar a ese pueblo de la pobreza. Era justo eso. Ahora el método, porque el foquismo solamente triunfó en Cuba. La guerra de guerrillas solamente triunfó en Cuba. Después donde se quiso instalar, fracasó. Entonces, se perdieron valiosos hombres y ni qué decir de Che Guevara el legendario Ernesto Che Guevara porque el método no se podía emplear en ese momento y se perdió ese hombre y, y porque la vida es de resultado. ¿cuál fue el resultado? que Che fue a esa aventura porque no estaban dadas las condiciones porque el hecho de que una cosa sea justa y de que se luche por algo justo no quiere decir que el método siempre va a ser justo y siempre va a ser adecuado Primer ejemplo, el ejemplo de Manolo Tavares Justo. Manolo había dicho que si derrocaban al gobierno de Juan Bosch en un discurso que pronunció en el Parque Independencia, él conocía las escarpadas montañas de, Quiqueya, de Quisqueya y a ella iría a combatir al gobierno reaccionario del triunvirato que después fue derrocado y vino la guerra de abril. Manolo y un grupo de dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, era justo, era justo luchar para restablecer la constitución. Pero ¿y el método? ¿Se correspondía con la realidad en ese momento? No no se correspondía porque pedimos a Manolo y pedimos muchísimo valioso. Y el pensamiento de Manolo era justo. Ahora era justo el, el, el, el, el método. No me venga ningún gallo loco a decir que sí, que era. Que, eh, porque pedimos a Manolo y pedimos a muchísimos valiosos hombres. Y la vida de resultado. El resultado fue que no se logró con ese el movimiento de Manolo. Y para no seguir, porque el tiempo no me va a dar, y esto hay que tratarlo al más amplio nivel. Era justo que Francisco Alberto Camaño deñó quisiera derrocar el gobierno de Balaguer, un gobierno explotador, un gobierno proimperialista, un gobierno corrupto, un gobierno que estaba masacrando al pueblo como el de Balaguer. Era justo lo de Camaño, pero era justo el método que empleó Camaño de venir con ocho hombres a tratar de derrocar ese gobierno cuando él no tenía seguridad de que el pueblo estaba consciente y lo iba a apoyar. No, no era. Eh, eh, el pensamiento y los objetivos que Camaño quería eran justos, pero el método no era justo. Y yo he dicho que el hecho de que haya razones para protestar y para exigirle a un gobierno que ciertamente tiene que tomar lectura de esto. Yo digo que la huelga no debe de cualquierizarse y relajarse y que cada 15 días o cada un mes, para que el movimiento no se debilite, tú no puedes relajar la huelga. Ahora bien, el gobierno, por pues primera vez aquí se logró algo, señores, que no se había logrado nunca. Y es que los comerciantes y un grupo de instituciones manifestaran que estaban opuestos a la huelga, no porque ellos no reconocieran, no porque ellos no reconocieran la justeza de la demanda, sí ellos estaban de acuerdo, ahora lo que ellos dicen es que ellos no pueden estar todos los días en huelga y hay que entenderlo, oh pero el gobierno entonces comete la torpeza y más cuando los dirigentes del colectivo ante ese comunicado de los comerciantes y esas distintas instituciones, en vez del gobierno dejar que los comerciantes sean los que peleen con los huelguistas, con los convocantes a la huelga, el gobierno se mete entonces bajo un disfraz de que de apoyar una concentración que fue un fracaso total y una vergüenza, no me venga nadie a querer justificar, el gobierno fracasó en el parque, porque ahí fueron, no dos gatos, no, si fueran dos gatos hubiera sido mucho, ahí no fue nadie, eso fue un fracaso total. No me venga nadie a querer justificarlo y justificarle que eso fue un fracaso. Porque hay gente que se la dan de saberlo todo. Fue un fracaso. Y fue un fracaso confirmado con esta huelga. El pueblo está parado. San Francisco de Macorís está parado. Pero las torpezas no se pararon ahí. Eh, comenzaron a presar dirigentes. Mira, al dirigente Felipe Mena lo apresaron y de que la gobernadora dio una declaración que lo dejaran preso y después a base de cosas lo, lo libertaron, eso le dio fuerza a la huelga y, y, y si usted analiza una serie de situaciones que se dieron que el PRM y el gobierno terminaron siendo los aliados más fuertes de los huelguistas. y por eso ya han triunfado hoy porque fue estupidez tras estupideces que cometieron entonces eh, porque, fue lo que yo dije antes de irme a la pausa, estos partidos tienen un grupo de dirigentes que no han sido fogueados en el combate político, ni han estudiado, ni han leído, sino que tienen cuarto y que aquí cualquier loco viejo lo cogen. Y fulanito, tú vas a ser dirigente, de esto, tú vas a ser aquello, tú vas a ser lo otro. Porque tiene de que cuarto, pero no tiene inteligencia. Y por eso se dan todos esos errores garrafales míralo ahí, aún con toda la vaina en contra, le han doblado el pulso al gobierno, los huelguitas lo han derrotado al gobierno aquí, olvídense de vainas de que, que quieran venir a justificar, que lo han derrotado porque ellos convocaron esa huelga en condiciones muy adversas, y tuvieron muchas cosas en contra, y... Lograron paralizar Macori. Y está paralizado Macori. Olvídese de que le venga uno a venir y que con baratija Macori está paralizado. Es una derrota para el gobierno y gran parte de los pueblos de Cibao.